En primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores de Nodos Conocimiento por este evento virtual. La comunicación se enmarca en el nodo de educación, pedagogía y docencia relacionada con la evaluación, gestión y política educativa. Se titula Análisis Integrado del Liderazgo Distribuido con las diferentes variables de contexto en las escuelas públicas de Madrid, de España. Introducción. El liderazgo distribuido acierta al convocar a la comunidad escolar en un proyecto común de innovación y mejora. Como objetivo logra se entiende, identificar los factores que permiten la cual visualizar la dinámica de interacción entre las diferentes dimensiones aprendan. del liderazgo distribuido, de la discusión de los recursos, tanto pedagógicos como financieros, en relación con de las variables demográficas y de contexto. Como aspectos metodológicos... Se tiene que el tipo de investigación fue descriptiva con un análisis multivariable de componentes principales. La muestra fue de 71 escuelas públicas, 71 directores y 61 jefes de estudio para 132 participantes en total. Para estimar la correlación de las diferentes sinergias y el total de la prueba, se utilizó el coeficiente de correlación rho de Spearman, y los datos se recogieron mediante una escala Linker de liderazgo distribuido, con un índice de validez de 0,75 y una confiabilidad de alfa de compras de 0,86. Para efectuar este estudio, se desarrollaron cuatro dimensiones de liderazgo distribuido. Prácticas de liderazgo distribuido, desarrollo profesional de los maestros, complejidad de las tareas las decisiones compartidas de la organización y, por último, la misión, visión y metas compartidas de la escuela. Las variables nominales y ilustrativas y continuas fueron el género de los directores, la edad, la experiencia laboral, la experiencia directiva en los cargos como director, modo de acceso a la dirección y el género de los directores. Para seleccionar los factores más importantes en los que se agrupan los componentes del liderazgo distribuido, se examinó el histograma de valores propios. Los guiones en el histograma muestran el criterio de Kaiser para el análisis de correlación en la figura 1. Se puede decidir cuántos componentes o factores se van a escoger. En el histograma de valores propios se observa, el primer factor explica el 53,27% de la varianza. Es el factor más largo en la, en la serie y sugiere que hay una alta correlación entre las dimensiones del liderazgo distribuido. El factor siguiente recoge un 24,28% de la varianza. Estos dos factores en conjunto explican el 77,55% de la varianza de los datos. Resultados. El primer factor, factor 1, genera el liderazgo distribuido de las escuelas estudiadas. Demostró que las cuatro dimensiones se alinean en la misma dirección con pesos muy altos, lo que significa que quedaron muy correlacionadas entre sí y formaron parte del constructo. Liderazgo distribuido. En la gráfica del factor 2 del liderazgo distribuido de las escuelas, se observa que la dimensión que tiene más peso es misión, visión y metas compartidas y se ubica en el lado derecho del factor. Como segundo punto, en la contribución por parte de los directores y jefes de estudio Dentro de cada escuela, se concluyó que la dimensión de decisiones compartidas es la de menor peso. Las prácticas de liderazgo distribuido tienen el mayor valor en este factor, pero para los directores. Y en relación a la misión, visión y metas compartidas, se comportó de la misma manera para ambas variables. Los directores y jefes de estudio hicieron énfasis en las cuatro dimensiones del liderazgo distribuido, dando mayor importancia al desarrollo profesional del equipo. Conclusiones. Como primera conclusión, el estudio mostró en el factor 1 que el liderazgo distribuido de las escuelas las cuatro dimensiones se alinean en la misma dirección con pesos muy altos, lo que significa que quedaron muy correlacionadas entre sí y formaron parte del mismo constructo. En el factor 2 del liderazgo distribuido de estas escuelas, la, la dimensión que mostró más peso fue misión, visión y metas compartidas, y esta se ubica a la derecha del factor los directivos al gestionar el desarrollo profesional del factor 1 les dan a las escuelas un importante ejercicio de liderazgo distribuido con un mayor énfasis en el desarrollo profesional de las escuelas. En la contribución por parte de los directivos dentro de cada escuela, se concluyó que la dimensión de decisiones compartidas de los directores es la de menor peso. Las prácticas de liderazgo distribuido fue la de mayor valor en este factor para los directores. En relación a la misión, visión y metas compartidas, se comportó de la misma manera para ambos grupos